Las declaraciones fueron ofrecidas por Ramón Morissetti Fabián, director provincial de Salud Duarte, quien ante las constantes lluvias llama a la población tomar medidas de prevención, pues las zonas vulnerables se convierten en focos de enfermedades. Sí, de hecho, ayer se reunió el, la Dirección Provincial de Salud en pleno en cuanto al, al comité de, de allá, de, de la provincial, ...y estuvimos ya tratando las estrategias para el antes, el durante y el después. Generalmente eh, después de lluvia, de la lluvia ocurren, pueden ocurrir eh, enfermedades... ...como son las enfermedades diarreicas agudas, la lectospirosis, eh, ...también lo que tiene que ver las enfermedades transmitidas por vectores... ...como es el dengue, virus, chikungunya, entre otros, la malaria por el gran cúmulo de agua que se produce se produce eh, sobre todo en los envases y pequeños orificios que quedan en la tierra que pueden eh, lógicamente eh, provocar criadero de mosquitos entonces ya de hecho eh, el equipo de la provincial de salud está preparado para trabajar como es costumbre y sobre todo en las zonas más vulnerables como es el caso del bajo Yura en sentido general para NT su noticiero regional Joan Paulino